Una pequeña pesca de pejerrey, mediodía, para una y media de la tarde. Hasta que se levantó el viento. Sí, no, lo que quiero decir todos todo esto grande lo saqué yo. así ¿Ah, Bueno. Humilde. <risa> Humilde el, <tipo. risa> el tipo. ¿Y los chiquitos? Los chiquitos los sacó del día <risa> Bueno gente, que tengan buen año, gracias, gracias por confiar gracias en Unión la Gabi y bueno, eh, nos veremos el próximo año, ¿no? 2022 vamos, ¿Eh? vamos estar acá. Bueno gente, muchas gracias a todos. No, un abrazo. Gracias a vos. Salud. Gracias, gente. Acá estamos en Laguna de la Sala Grande, ya tengo a la gente allá. La laguna está muy baja. ¿Ves? ¿Ves? Y ha bajado más de 50 centímetros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 que sacaste? A ver. Ah, mirá, viste? hay que buscarlo nomás. Vamos, ¿Eh? Y compló. Está dando resultado, compló. Muy lindo. es otra cosa?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 4711-5267 Visita www.launionpesca.com.ar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 Pablito, mira cómo viene saltando el hijo de fútbol. Pablo, mira acá Esto carajo. <risa> Mirá cómo viene saltando el doradito. Uh -huh. acá, acá, acá. Vamos, vamos, vamos. Que va. Impresionante está eso. A ver, a ver. Ahí viene, viene, viene, viene, viene, vamos. Mira. Uh -huh. Uh -huh. Saltó. Uh -huh. Mira. <risa> ¡Otro! Salta déjalo ahí está, bien bien que la potencia que tiene el bichito ¿eh? hermoso se cansó ya, ya está, despacito sacalo, sacalo despacito que después lo devolvemos mira cómo sale bien esa Pablo bien esa ¿eh? hermoso vamos, tranqui, tranqui con fuerza agarralo ¿eh?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 viendo ¿eh? viene el doradito acá Ahí, hay ahí, ahí, que salte hay que salte mira mira mira vamos vamos Pablito doblete mira como saltó viene, viene, doblete mira mira mira salta loco este oh, uh -huh. vamos, vamos vamos vamos vamos Pablo vamos mira. Oh. Vamos. Ahí, ahí, filmalo, Ahí, ahí, mirá, mirá. Mirá, mirá. Sí. Ah, mira, mira. Mira, mira. ¡Esa pasarela! ¡Bien, bien! ¡Hermoso bicho! ¡Qué puta! ¡Qué lo parió! Mirá, mirá, mira. Hermoso. Vamos a hacerle que se choquen esto. Mira, mira, mira. Sí. Se casaron. Ahí está. Muy bien. Excelente, che. Vamos a hacer doblete, eh. vamos a hacer doblete, papá. Vení, levantá. ¿Qué opinas de la pesca? Pero excelente, Uy, excelente. Ya, ¡Triplete, papá? Vamos, triplete! ¿Dixtete? ¡Vamos! ¿Dixtete, papá? ¿Dixtete? Ay, te sí. ¡Triplete! Esa. No se fue? No, no, está, está, está, está, está, está, boludo, está. Sí. No. Vamos, Julito. ¡Vejo! ¡Woohoo! Uh -huh! Uh, qué puta un doradazo Julio, Julio mirame acá, Julio ¡Vamos! <risas> vamos a hacer que salte el hijo de puta eh vamos a ver que salte, vamos no que no se te escape no le aflojes, Va. ahí le rea antes no le suelte tanto vamos, vamos que viene poco nomás poco nomás, no le suelte tanto vamos, Julio viene bien el dorado mira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 Visita El Artoís en calle Santa María 306100 a solo 5 minutos de Nordesta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al 1522 La mejor oferta de la de la zona.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 Ya Y.. agua que pues, cuando agua la la segundo equipo, yo pongo las aletas primero y después yo te adubo, dale, equipo me pongo las aletas, esto ponemos, pues el si boceo siempre es de a dos, me ah. yo en este momento, yo te, te adubo, te equipo, todo algo, yo siempre cuando puedo boceo con mi compañero entre los dos, revisa, que el esté abierto, que el equipo esté bien configurado, Realmente, una actividad fascinante. fascinante. Se los recomiendo a todos los que visiten el Valle de Canamuchita. Esto es realmente muy, muy lindo para hacer. Es una experiencia nueva. Este Bautismo de realmente una hermosura. Te agradezco, José. Por favor. Realmente, eh, viví una experiencia muy, muy, muy linda. Por favor, eh. es algo realmente que me me no, no pensaba que era así. No me así que, bueno, espero que hayan disfrutado de las imágenes. Espero que les haya gustado el programa. Y si Dios quieren nos estaremos viendo la próxima.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 o al 11 36 80 70 60 la Jornada de pesca con Gonzalo ahí, Marcel con Turín. Vamos arriba, vamos arriba. hermoso lugar. Bien, eh, uh, ¿qué me Bien, he Marcel, carajo. Creo que sí, yo me sentí ruidito. Ya, ya,